Amigos de Licey TV, me encuentro con Joel Novoa, el coach de bateo de los Tigres del Licey. Me dice que es su ex primera experiencia en la Liga Dominicana de Béisbol, aunque ya sí conocemos parte de tu repertorio, trabajando para el conjunto de los Rojos de Cincinnati y específicamente ese talento joven latinoamericano que es eh, bastante amplio. Bienvenido a los Tigres del Licey, Joel. Bueno, primero que nada, eh, muchísimas gracias. Me siento de verdad que muy orgulloso eh, por pertenecer a, a los gloriosos, eh, lo he seguido desde, desde niño, eh, mi papá pertenecía a la directiva de aquí del equipo y siempre fui un fanático eh, de los Tigres del Licey. y siempre aunque mi hermano eh, Junior estuviera con, con otros equipos, siempre me quedé sólido aquí con los Tigres del Licey. y bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder estar aquí eh, hoy trabajando para, para el equipo. Tienes mucha experiencia trabajando con talento joven, con muchachos jóvenes. Aquí tenemos mucho de eso y aunque hace poco tiempo te integraste a las prácticas de los tigres del Licey, ¿qué es lo más difícil de lidiar con muchachos que vienen desarrollándose o qué es lo mejor de eso? Bueno, sí, mira, eh, he, estado, he estado lidiando eh, con ambas, porque he lidiado eh, con talento joven, tanto aquí, eh, que estoy con los Rojos de Cincinnati y eh, estoy trabajando, eh, me encargo del área de Latinoamérica eh, en, en el bateo estoy trabajando, siempre he trabajado en los Estados Unidos, eh, siempre he trabajado, también allá estuve trabajando siempre en los spring training con el equipo de AAA y eso que me ha dado esa ventaja de poder hoy en día eh, trabajar aquí con, con los muchachos ya un poquito más jóvenes, jóvenes y también eh, con, el talento, con el talento joven. Eh, realmente un poquito está más fácil trabajar con, el, con los muchachos ya desarrollados porque ya uno tiene que hablar menos. En el talento joven a veces los jóvenes tienen eh, distintos puntos, cuatro o cinco cosas que tienen que arreglar. Aquí a, a veces son algunas cosas mecánicas y otras, eh, vamos a decir, más mentales que, que, otra, que otra cosa con los muchachos mayores ya. Y viendo desde fuera eh, lo que es la Liga Dominicana de Béisbol, una liga corta donde suceden muchos cambios, donde hay que estar alerta porque cada partido cuenta precisamente una temporada regular de solamente 50, después de eso la postemporada ¿Qué tú entiendes que tiene que tener en cuenta eh, un hitting coach con relación a sus jugadores en una liga tan corta? Bueno, al ser una liga corta, yo creo que aquí los ajustes, como el bateo de ajuste deben de hacerse temprano. Eh, yo creo que hoy tuvimos, eh, tuvimos, en mi primer día aquí hoy, tuvimos una práctica... Eh, bastante buena, bastante agresiva eh, los peloteros sabiendo que hay un sentido de urgencia hay un, un sentido de urgencia en lo que es eh, trabajar en el día a día a, arreglándose eh, físicamente mecánicamente, mentalmente es una liga que hay que hacer ajustes rápido porque si no, eh, luego vas a tener problemas Luego es tarde Así gracias. es, esto es para hoy Te queremos desear toda la suerte del mundo Joel y por supuesto, bienvenido a los Tigres del Licey Muchísimas gracias Seguimos con más del Licey TV